Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Santi García Madres. vosotros nos conozco, os llamo X, mantenemos la distancia Ya sabéis, quedaros en casa, mensajes comunes Hoy vamos a jugar, ¿vale? Vamos a, a repetir lo que hicimos en el vídeo de Enigmas Matemáticos Y esta vez va a ser la segunda prueba Sabéis que hay 25 en cada tipo de pregunta Hay ese tipos de preguntas, repito Vamos a hacer la segunda Aquí tenemos, ya hay uno jugado He jugado solamente la primera con vosotros La verdad es que... Gente de calidad, me dijiste que fallasteis, casi todos una, que era la de un producto, de, os dejo aquí el vídeo, pues esta es la segunda, segunda pregunta de cada prueba. Y repito, hay una de cálculo mental, otra que es de, demuéstralo, pensamiento abstracto, aplica la lógica, que es, pues eso, más lógico, de un vistazo, que es eso, de un vistazo, es que lo hice, la, esto lo dice la misma, mismo nombre, a balance. Ni idea de cómo explicar esto Y combina de combinatoria, ¿vale? De probabilidad que eh, bueno, este juego, edición de lujo lo tengo yo De Sylvain Lulier y ilustraciones de Ivan Sig ¿Vale? Es de juego cúpula Os animo a todos, ahora mismo no comprar Porque hay que mantener estas cosas No hagáis a lote de correos ir a casa Pero después del confinamiento lo compráis O jugamos juntos aquí que también está muy bien jugar juntos ¿Vale? Aquí están las soluciones Lo comprobaré cuando haya mucha duda Y ya digo, seis pruebas eh, Empezamos Bueno, ya sabéis que un matemático con un folio y un lápiz puede dominar el mundo. Pues esto lo haré para calcular cosas. Depende de no sé qué tipo de prueba Voy a barajar y vamos a ver... Es que no te para el futuro. Vale. Al balance. Dice lo siguiente. El impuesto sobre el vino. Para pagar las tasas del vino, un viticultor debe dar al Estado una décima parte de su producción. Un restaurante le encarga 90 litros de vino. una ¿Ah? décima parte, 90 litros. Ahí hay su juego, dice, ¿cuántos litros de vino debe sacar el viticultor de sus toneles para satisfacer a su cliente y pagar al Estado? Vale, pues dice, eh, 90 le encarga y una décima parte, es decir, una décima parte es para el Estado, 10%. Vale, esto tiene un poco de trampa porque lo típico es pensar, ah, pues si son 90, pues que ponga 99, que es el 10% más, y así el 10% menos, ya pues no, hay trampa ahí, hay que reescalar esto. Lo que hay que hacer aquí, lo que se me ocurre, vamos, es que es 90 entre 0,9, que es lo que lo que se queda realmente él porque el 10% se va al estado, ¿vale? Es como la regla de tres en realidad, si hice el 90 sería el 100% y... Eh, X, que es la cantidad que yo quiero Es el 90% porque eh, Es lo que El 10% se lo quedaría el estado, ¿vale? Esto es lo que yo pensaría y dice pues 100 por 90 Entre 90 y claro que es 100 por 90 entre 90 Pues igual a 100 ¿Vale? 100, 10% Para el estado, es decir 10 y 90 se lo queda Es correcto, 101 Vamos a comprobarlo el distribuidor debe sacar eh, 100 litros de vino, correcto, vale, 100 litros de vino menos 10% igual a 90 litros ok, venga, siguiente desafío, espero acertar todas y no vaya vergüenza el tenedor, aquí tienes un tenedor, mira, estos son típicos de Martin Gardner, a mí estos me encantaban, juego con palitos dice, aquí tienes un tenedor hecho con cuatro cerillas que contiene unas bolitas este no lo he visto, ¿eh? he visto otros parecidos pero este no lo he visto desplazando dos cerillas, solamente dos cerillas, el tenedor mantiene exactamente la misma forma, pero las bolitas quedan fuera. ¿Qué cerillas tendrás que mover para conseguirlo Venga, voy a dibujarlo aquí. A ver, hay una, dos, tres y cuatro cerillas. Este lo al revés. Y cuatro bolitas, que da igual el color. ¿Vale? Este es el original no sé si se ve, un dibujo súper guay, vale, pues a mí se me ocurre esta o esta, una de estas dos hay que moverla vale, ya sé, ya, ya está esta esta llevarla a un lado y es como hacer una, un giro curioso yo quito esta y la pongo aquí, vale hago así, esta está aquí esta me la llevo y la giro para allá o sea, se queda aquí aquí no hay bolitas, aquí no hay bolitas y eh, esta de aquí se queda en medio mirando para abajo y esta que estaba aquí la llevo un poquito para allá aunque si la girase así ¿vale? la cojo y le doy la vuelta y se me quedarían las bolitas aquí ¿por qué la he girado? porque así realmente estamos manteniendo el giro de, de las cerillas ¿vale? porque esta está aquí abajo esta miraría a su izquierda, si lo miremos aquí, ¿vale? Y está para abajo, perfecto. Correcto, correcto. ¿Os ha gustado? ¿Lo he sacado de cabeza? Venga, pues vamos a comprobarlo. Página 77. ¿Vale? Pues mira, no estoy de acuerdo porque no ha hecho el giro este, no, no lo ha hecho. El giro este no está hecho. Señor, señor. Señor de juego, cúpula, no no habéis hecho el giro, no, no se mantiene el, los palitos no se mantienen igual se <risa> le ha ganado el juego, le he ganado el juego venga, siguiente, calcula pensamiento rápido Venga. hermanos y hermanas en el patio del colegio una niña explica a uno de sus amigos una niña, dice yo tengo tantos hermanos como hermanas su hermano mayor añade yo tengo el doble de hermanas que de hermanos, uff, espérate ¿Cuántas niñas y cuántos niños hay en esta familia? Venga, dice la hermana, vamos a pensarlo y después lo hacemos con el cálculo, ¿vale? Vamos a pensar. dice eh, Ella podría tener, a lo mejor, un, un hermano Dice, yo tengo tantas hermanas como hermanos Es decir, si tiene una hermana que ya, ya con ella son dos hermanas tendría un hermano Pero el hermano dice Yo tengo el doble de hermanas que de hermanos Como si hubiese solamente un hermano eh, no no vale, no, no es un uno, una hermana no es o sea si tiene dos hermanas si tuviese dos hermanas habría dos hermanos y él como él, él no se cuenta como hermano tendría un hermano y tendría eh, el doble de hermanas que de hermanos pues no porque habría tres hermanas porque ella no se cuenta a sí misma pero en realidad existe son tres hermanas y no vale tampoco no valdría eh, ¿Y si ella tuviese tres hermanas? Vamos a ver si ella tiene tres hermanas, yo creo que tiene que ser ahí. Eh, son cuatro hermanas en total. Ella dice que tiene tres y tiene el mismo número de hermanos. O sea, hay tres hermanos en total. Y él dice, pues yo tengo el doble de hermanas, que son tres. Es decir, que son cuatro, perdón. que de hermanos? Que son tres en total, sin contarse él, son dos. ¿Se ha entendido? O sea, son cuatro hermanas y tres hermanos. Esa es la, la respuesta. Pero lo he hecho probando y probando, si hubiese tiempo aquí como poner el juego con esto, estaría muy mal pero vamos a hacerlo con una ecuación, ¿vale? que esto es muy chulo, y dice eh, vamos a poner X las chicas y Y a los chicos ¿vale? voy a poner ahí con los simbolitos vamos a hacer la, el sistema este de estas ecuaciones y te dice eh, ella dice, tengo tantos hermanos como hermanas, es decir, X menos 1 que ya no se cuenta, es igual a Y Primera ecuación, ¿vale? La ecuación X menos 1 igual a Y Y la segunda ecuación sería Dice él eh, Yo tengo el doble de hermanas Que de hermanos Es decir eh, Dos veces Y menos 1 Dos veces los hermanos que él tiene Que son Y menos 1 Es igual a X ¿Vale? Es un sistema sencillito Vamos a, a simplificar la X, que sería solamente llevando X igual a Y más 1 y X igual a 2Y menos 2, ¿vale? Me seguís, ¿no? Y ya digo, pues Y más 1 igual a 2Y más menos 2, me llevo el este para allá y me da 3Y igual a 3. No, perdón, Y igual a 3, igual a 3. Igual a 3, está todo bien, todo bien ¿Vale? Igual a 3, por tanto X igual a 4 4 hermanas, 3 hermanos 4 hermanas, 3 hermanos Alright Venga, comprobamos rápidamente Página 11 Dices A ver señor Señor de cúpula 4 hermanas Y 3 hermanos, listo Bien, contentos y todo esto Venga, quedan 3 pruebas todavía Lógica Lógica, vamos a ver Pedro y Pablo, los ciclistas, dice Pedro y Pablo quieren comparar su velocidad montando en bicicleta Pero solo tienen una bicicleta Por tanto, deciden cronometrarse Primero uno, de hecho lo pone aquí en el dibujito Primero uno y luego el otro En una carretera llana con mojones Como me gusta todos los mojones Es donde te señala ahí en los kilómetros Dice Pedro pedalea del kilómetro 1 al 12 Pablo sentado detrás para cronometrar Primero Pedro pedalea. Y después, eh, del 12 al 24, Pablo pedalea y Pedro se sienta detrás para cronometrar. Pedro gana por goleada. Pedro gana por goleada. ¿Habrías podido adivinar este resultado? Y si tu respuesta es sí, ¿por qué? Muy, muy importante el por qué. Vale, aquí tiene trampa porque no dice velocidades. Vale, ya, ya, ya está. Ya está. Dice, eh, Pedro pedalea del 1 al, al 12. Ojito. 12 menos 1 son 11 kilómetros. Y el otro pedalea del 12 al 24, ¿vale? ahí trampa ahí. El otro pedalea 12 kilómetros y este 11, pero gana, claro que sí, hombre. Aunque esté mañana a la misma velocidad, gana Pedro, eso no lo voy a mirar porque está claro. Venga, eh, demuéstralo. Me gustan estas, a ver, 2. El 2 de demuéstralo. Dice, diferentes e iguales. Un profesor de matemáticas escribe en la pizarra la siguiente ecuación. A diferente de B, A cuadrado igual a B cuadrado. Luego pregunta a sus alumnos, ¿por qué número debéis reemplazar las dos incógnitas para que las dos ecuaciones sean correctas? Bueno, lo, lo típico cuando ves esto así, lo primero que piensas es, es probar el cero, ¿vale? Aquí no va a ser porque cero diferente de cero y cero al cuadrado, vale, eso no es, pero lo, lo primero que, que he pensado, eh, instinto. pero este es clásico de secundaria cuando te dicen la raíz cuadrada, cuando tú haces un número al cuadrado y haces la raíz cuadrada, el más menos. O sea, cuando... La, sus raíces son distintas, que pueden ser una positiva y otra negativa, y el cuadrado son iguales. Por ejemplo, 2 menos 2, o 3 menos 3, ¿vale? O sea, esta, ya está. O sea, cualquier número y su opuesto, ¿vale? Bueno, no voy a poner, no voy a escribir nada. Cualquier número y su opuesto, esa es mi, mi respuesta. ¿Vosotros también? Ponedme en comentarios estas cosas. ¿Interesante? ¿Es pues, pues yo he pensado que no. Pues, venga, pues me lo decís las dos ecuaciones serían correctas si los alumnos reemplazan las incógnitas por números opuestos, Opuestos, ¿vale? Su número, y además puede ser números reales, ¿eh? Incluso... complejos. No, complejos no. Complejos sí, complejos sí. Complejos sí también. Números complejos, números reales, ¿vale? Bueno, última. Combinatoria. ¿Cuántos cuadrados? Ah, esta es clásica también. No me la sé así de memoria, pero es clásica de cuéntame los triángulos los cuadrados de una figurita, ¿vale? Dice... ¿Cuántos cuadrados hay en esta figura? Y me suena... Vale, hay eh, uno grande de lado 4. Es fácil. De lado 3 hay 1, 2, 3 y 4. Vale, ya está. Son los cuadrados perfectos. ¿Ves? De lado 3 hay 2 al cuadrado. ¿Vale? De lado 2 hay 3 al cuadrado, que son 9. Lo comprobamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y 1, 2, 3. Hay 9. ¿Vale? Y de lado 1 hay 4 al cuadrado de 16. Son 16 más 9 más 4 más 1 que son 14 más 16 son 30 vale 127 lo compruebo porque me gusta la última también hay que disfrutar un poquito en la figura hay 30 cuadrados en total vale son cuadrados y son números cuadrados perfectos esto qué bonito bueno eh, ponerme vuestra nota yo 6 sobre 6 Qué pedantes hoy, ¿no? Un poco aquí abusón del, del juego Claro, es mío <risa> No voy a subir el vídeo si hubiera fallado O sí, soy soy honesto, ¿vale? Eh, si os ha gustado, me ponéis de estas cosas Y jugamos otro día a la tercera prueba Tengo otras ideas de juegos matemáticos Para tiempos confinados Si os gusta, eh, lo que se dice Y si no, pues lo que no se dice Venga, gracias y mucho ánimo mucho, Mucha fuerza Y seguimos aquí por Inducción N más 1